Chicas y chicas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich. Y hoy os traigo Among Us gratis Lo siento mucho por la inactividad, de verdad He estado un mes sin subir vídeo pero es por el tema de los estudios, ¿vale? Porque he estado petadísimo esta semana Estas semanas, mejor dicho, petadísimo de exámenes y de tareas Y todavía tengo más, pero voy a aprovechar este puente que tengo ahora sin clases Y voy a hacer vídeos y directos de Twitch todos los días que pueda, ¿vale? Todos los días voy a intentar hacer directos de Twitch Así que os voy a enseñar cómo descargar Among Us gratis. Sabéis que es de pago, creo que vale 4 euros o 5 euros en stream. Y os lo voy a enseñar gratis, ¿vale? Lo único lo único que tenéis que hacer es iros al link de abajo de la descripción de Mediafire y os entrará aquí. Vale, una vez lo descarguéis, yo como lo tengo descargado, no me hace falta, lo voy a cancelar, ¿vale? Lo voy a cancelar, a mí no me hace falta. Así que salimos de aquí. Y vale Vais a descargaros este archivo, vale lo, lo ponéis en el escritorio Y lo único que tenéis que hacer es abrir el carpeta La carpeta El carpeta, madre mía qué gran qué Que soy Les va a salir esto, vale La licencia, bla bla bla, bueno fuera Ponemos Among As Y ya está, vale Os va a aparecer estos archivos No tenéis que hacer nada No es como un crack que hay que mover archivos ni nada No, no, para nada Tenéis que poner aquí aplicación, iniciar la aplicación y ya está. No podéis hacer esto, ¿vale? Esto de aquí... Esto de aquí creo que no va a funcionar porque antes no funcionaba. Voy a intentarlo ahora a ver. Exacto, no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Vale, siempre porque aquí están todos los archivos de las datas y de, la, de los juegos y eso. Y al separarlo, pues no nos deja entrar. Lo siento mucho si se escucha el ruido de fondo de los coches y eso, porque está lloviendo. Y si cierro la ventana se me ve verde la cámara. Así que no sé cómo hacerlo para arreglar eso. Pero bueno, entramos a la aplicación. Se ejecuta la aplicación. Y ya estaría listo para jugar, chicos, con la nueva actualización. Y todas las skins desbloqueadas. Con todas las mascotas y todos. Ponéis permitir acceso. Y vamos a jugar a una partida para que veáis que funciona perfectamente. Así que, bien, vamos a la pública. Vamos a poner dos impostores. Por lo menos Vale, recargamos aquí vamos aquí mismo veis y Tengo estas skins Ahora mismo y tenemos todos los colores Obviamente los colores, todos los colores tío Todos los sombreros Todas las mascotas Y las skins y bueno, y eso Vale, lo tenemos todo, la nueva actualización Así que disfrutadlo chicos Espero que les guste, de verdad que funciona Perfectamente, no es un rayo ni nada Simplemente lo descargáis así de rápido y ya está Así que espero que les mole, veis, aquí tenemos todas las skins Y bueno, aquí podemos hablar Hola, saludar a YouTube Vale, venga, vamos allá Soy impostor, vale, soy el único impostor Venga, este, este es el vídeo perfecto O sea, siendo impostor, por favor que nadie se vaya de la partida Por favor, que nadie se vaya de la partida O sea, vale, soy muy bueno siendo impostor, vale, espero Vale. A ver, los sabotajes a mí, esto de. Puedo matar a esta persona de aquí. Mira, soy buenísimo, te lo juro. Cuando aparezca alguien, a ver si aparece alguien. ¿Nadie ¿No aparece para apagar las luces? Nadie. Nadie aparece, o sea... ¿Por qué? No hay nadie Hermano, es que... Vale, ya hay uno muerto ya, eh Yo no he sido, que sepáis que yo no he sido Se ha ido de la partida el que ha muerto, ¿no? Vale Faltamos tres Eh... ¿En dónde? Estaba la electricidad en la pared, no se veía. A ver qué dice. Te lo juro, esta gente parece loca. Hay que jugar a esta cosa que Estamos bueno. aquí. Botamos skip, perfecto. Botamos skip. Venga. Solo falta Yuli y Cerecita. Yuli está jugando... What? No Jugad no Venga va, eh No se da prisa La señorita Voten Aquí. Vale, la hemos echado, o sea si, si matas uno ya ganamos Porque Yuli no estaba jugando O sea, vamos a ganar la partida, chicos Falta uno, infotor. Pues o sea, solo podemos ser solo uno de nosotros tres Solo uno de nosotros tres puede ser Es que no lo puedo creer, loco Es que claro, si mata uno, ya está ya Vamos a ser más divertido, ¿vale? Vamos a... Vamos a ser más divertido Puedo ganar la partida, pero no quiero daño. No. Nah, es que no me quedaba otra, loco. No me quedaba otra. Es que son más aburridos esta peña. Bueno, chicos, ya sabéis, eh, lo, acabáis, lo acabáis de ver, que funciona perfectamente el juego, ¿vale? Está en la nueva versión. Está todo, todo aquí, ¿vale? Todo perfectamente. El Amokas gratis para ustedes sin publicidad. Link media fiel, link mega también si queréis. Lo pongo en los comentarios, así que pedírmelo si lo queréis en mega. Y ya está. Ya está, chicos. Esto es súper fácil y sencillo. Os dejo el Amokas gratis sin publicidad. Que ningún youtuber lo pone sin publicidad y soy el único que me ofrezco. Así que lo único que me podéis hacer es suscribirse al canal y ya con eso estoy mucho más feliz. Que ninguna otra persona. Así que muchísimas gracias por pasaros por el canal. Dale like, suscribiros si no lo estáis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.